En esta lección nos ocupamos de eh, nos planteamos el problema de la interpretación del fascismo, cómo definir el fascismo y de la importancia que tiene eh, al respecto el concepto de fascismo genérico. El fascismo hoy en día todo el mundo lo tiene asumido, fue un fenómeno internacional o transnacional, como decimos ahora. Eh, lo cual quiere decir que eh, tuvo una presencia eh, universal, en Europa especialmente, pero también en muchos otros países, y tenía una peculiaridad, y es que el, el fascismo no tenía un cuerpo de ideas absolutamente definido, diríamos que no había una Biblia del fascismo, como podía ser el manifiesto comunista para los marxistas, o el capital para socialistas y comunistas, no había una definición, diríamos, para la cual todos los fascistas del mundo pudieran sentirse identificados. Esto planteaba, lógicamente, el problema de cómo percibir eh, qué era esa cultura política, que era ese movimiento que existía en todas partes, pero que en muchos países pues, adoptaba elementos de las culturas propias y de las culturas específicas. Por esto, eh, los historiadores hemos tenido que hacer un esfuerzo para buscar una definición del fascismo que no fuese tanto una definición eh, esencialista, el fascismo es esto o, o, u otra cosa, ¿no? sino de eh, una, un, un intento de buscar aquellos rasgos fundamentales de los distintos fascismos, de las distintas culturas políticas fascistas, que nos permitan identificarlas y que nos permitan eh, conocer cómo funcionaban. Dentro de esta perspectiva de la búsqueda de un concepto de fascismo genérico, pues hemos podido, se han podido identificar, con un consenso amplio entre los historiadores, pues una serie de rasgos. Eh, básicamente sería el primero de ellos el ultranacionalismo. Nacionalismo, podemos decir ultranacionalismo, nacionalismo absoluto, nacionalismo extremo que consiste en que sitúa a la nación en el centro de la preocupación, en el centro de la vida política, por encima de cualquier otra consideración, por encima de individuos, clases, identidades regionales, identidades incluso religiosas, la nación, por encima de todo, como un absoluto con la tendencia finalmente materializada de apropiarse de la nación. Es decir, el fascismo es al principio, se presenta como el mejor servidor de la nación, al final se apropia de la nación contra todo enemigo posiblemente interior y también en proyecciones eh, imperialistas frente a otros países. Segundo rasgo, populismo extremo. ¿Por qué decimos populismo extremo? Decimos populismo extremo porque, eh, eh, por una parte, el fascismo apela al pueblo de una forma, eh, digamos que total. El pueblo es el gran legitimador, el pueblo es el gran referente del fascismo, los fascistas son el pueblo. Pero esto podría ser democrático. ¿Por qué decimos populismo? Porque ese pueblo solamente existe en tanto en cuanto es encuadrado, dirigido desde arriba por el propio movimiento fascista y puesto por el, por el movimiento fascista al servicio del Estado fascista. Es decir, máxima apelación popular, pero desde la perspectiva de que ese pueblo solamente existe si está controlado y dirigido por los fascistas panigenesia quiere decir, esto recuerda el mito de la Fénix, eh, que resurge de sus cenizas. Es la percepción de que la patria, la nación, decae, está a punto de morir, y entonces es necesario un resurgimiento des, desde las cenizas, un renacimiento, una regeneración. Y eh, desde el punto de vista de los fascistas, esta es una regeneración que tiene que ser permanente, eh, continua, no debe parar nunca, porque es la única forma de que esa nación pueda resurgir definitivamente. Violencia. Esta es una característica fundamental del fascismo. El fascismo apela directamente a la violencia porque la considera un elemento fundamental para conseguir sus objetivos, pero mucho más. La considera un valor en sí mismo, una materialización de valores guerreros, heroicos, de dominación, el fascismo, por eso, equivale a violencia, a dominación, a agresión, a conquista, a guerra. Es, eh, no se puede concebir el fascismo sin este componente central, fundamental de la violencia. Finalmente, hablamos de pensamiento mítico para eh, situar el modo en que opera la conjunción de estos rasgos que hemos dicho en el fascismo. Es decir, no se produce una articulación racional, que explique eh, las concomitancias o las transversalidades. No, la apelación en el fascismo es mítica a los sentimientos, a los mitos movilizadores, legitimadores. No busca una comprensión racional, busca elementos de identificación afectiva, sentimental, emotiva, mítica, en definitiva. Todo eso comporta eso que hemos convenido de llamar eh, fascismo genérico, que eh, permite identificar aquellos, como decía, rasgos comunes sin ignorar que hay diferencias entre los distintos fascismos. Hay diferencias entre el fascismo italiano y el nazismo alemán, pero ambos son perfectamente reconocibles en estos rasgos fundamentales. De ahí la importancia de este concepto de eh, fascismo genérico.